y el karma dijo te cansarás de rogar y los papeles cambiarán de algo estamos seguros la vida es sabia pero muy pícara además cuando hacemos cuando haces algo ese algo se te regresa ya sea bueno o no es ahí donde conocemos eso que llamamos karma hola amigos de b lifers les saluda Ricardo Niño Lo bueno del karma es que a veces nos ayuda a abrir los ojos <ríe> Sí. ¿No te has dado cuenta que cuando estás insiste que insiste en una relación O cuando das todo de ti en el trabajo y no obtienes nada a cambio Algo ocurre y todo se te regresa para bien? Ese es el karma haciendo de las suyas <risa> Pero no creas que todo es tan bueno Porque también las malas acciones se regresan Creo en el karma En ese que hace presencia cuando actuamos bien o no Algunos se percatan del poder del karma Otros quedan asombrados por las vueltas que ha dado su vida Y él como las personas que alguna vez les han hecho daño Hoy la están pasando muy mal Definitivamente el karma sabe cuándo debe actuar, y lo hace afectándonos ahí, justo donde más nos duele. Desde mi punto de vista, el karma llega cuando menos lo esperas, y siempre esas personas nobles de corazón son quienes disfrutan de un karma positivo. Claro, no todo es tan fácil porque... Para que el karma haga su trabajo de forma positiva, la persona debe actuar bien, y eso es algo que no todos pueden hacer, seamos claros, a veces por nuestra mente pasan pensamientos negativos, producidos por cierta pequeña envidia que sentimos hacia otra persona. Y para que el karma actúe bien, debemos hacerlo bien, incluso en nuestros pensamientos, porque la mente es poderosa. Muchas cosas que deseamos así con tanta fuerza suelen cumplirse Algunas no tanto como esperamos Pero otras sí. Amigo Amiga Las personas que actúan bien Sin ningún tipo de interés Disfrutan de todos los beneficios que esta fuerza brinda Y eso Eso es lo que debemos hacer ¿Te han engañado? No respondas con la misma moneda ¿Te han mentido? No lo hagas tú también Porque los resultados serán peores Vive con la conciencia tranquila ¿Sabes lo relajante que es dormir sin sentir ningún tipo de remordimiento? Pero como te mencioné No todo lo que tiene que ver con el karma es tan bueno Porque hay muchas personas que acumulan un karma envuelto en una tempestad Este tema me recuerda Una vez unas chicas que eran muy amigas o al menos, eso era lo que querían o hacían ver. Pasaron por una situación poco agradable. ¿Qué te parece si le colocamos nombres para entender mejor esto? A ver, hablemos de Ana y Carla. Sí. Sabía que Ana estaba saliendo con un chico con el cual ya tenía dos años. Por cosas del destino decidieron dejar la relación hasta ahí tiempo después, Ana se enteró que Carla, su amiga, su supuesta amiga, le estaba enviando mensajes a quien era su ex, eso no le dolió, bueno no tanto, pero las cosas cambiaron cuando se enteró que esos mensajes no eran recientes, Sí, su novio y a quien ella llamaba amiga, se estaban viendo escondidas, Ana se sentía muy triste, pero no hizo nada contra ellos, aunque no le temblaba el pulso para hacerlo. Tiempo después nos enteramos que estos chicos habían decidido formalizar su relación, relación que duró poco menos de dos meses en realidad. Carla estaba muy emocionada, pero la felicidad le duró poco, porque el chico la engañó, del mismo modo como lo había hecho con Ana. ¿Ves cómo actúa el karma? Tarde o temprano este llega solo hay que tener un poco de paciencia hay personas que tienen solo suerte tienen suerte aunque actúen mal y con eso no puede ni el karma pero llega un momento en el que esa suerte se debilita y el karma actúa ellas creen que pueden seguir así pero el karma llega para hacerles entender que es el momento de pagar cuando atravesamos por una mala experiencia Siempre nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué si sí he actuado bien? Hay cosas en las que la vida y el karma no se ponen de acuerdo. Porque aunque hayas actuado bien, la vida sabe cuándo debes caer para aprender. Es por ello que muchas veces no entendemos el por qué nos pasan cosas malas. Y luego de ese momento llega algo bueno. Qué loco, ¿no? No te enfoques en hacerles daño a las personas que intentan pisotearte. Tú sigue firme. Solo no permitas que te derrumben. Pero actúa bien. Piensa que si lo hacen es porque algo bueno estás haciendo. Ya el karma se encarga de pasarles factura. Como notarás, lo mismo ocurre en temas del amor. Cuando te cansas de suplicar, de darlo todo por alguien y decides pasar la página, Muchas veces esa persona vuelve a ti Vuelve Y es En ese momento donde decimos no Él Ella se lo perdió Sin darte cuenta el karma le hace entender a esa persona Que perdió a alguien muy especial A ti Mientras que a ti Demuestra que aún tienes Un gran camino por recorrer Y alguien maravilloso te espera todos tenemos una visión diferente del karma. Y eso está bien. Es más, me gustaría saber tu opinión. Y cómo este ha actuado en tu vida. Déjalo acá abajo en los comentarios y estaré muy pendiente leyendo cada uno de tus mensajes. No es por nada. Pero a mí también me ha pasado el karma. Tanto en forma positiva como negativa. A ver. Todos los seres humanos cometemos errores. Errores que muchas veces, sinceramente... Pasan factura de una manera no muy agradable. Pero ¿qué más da? Aquí estamos, luchando. Lo importante es reconocer estos errores, reconocer lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal, para así no tener problemas a futuro de ningún índole. Nosotros acá en Beelifers nos preocupamos por ti, nos preocupamos por tu bienestar. Por favor, ten cuidado como actúas. No me gustaría verte mal ni triste en un futuro. Recuerda que el que actúa bien, Bien le va. Esta es una filosofía de vida que tienes que tener bastante presente. Sin más que mencionar nosotros por ahora acá en BeLifers nos despedimos. Hasta la próxima querido o querida amiga. Que Dios te bendiga.